Has venido a decirme adiós. Lo puedo detectar en tu mirada. Después de tantos años de vivir contigo, entiendo bien lo que ha sucedido. Dejé de ser la mujer bella y hermosa cuya figura de diosa te deslumbró un día para ser simplemente la esposa que esperaba tu llegada al final del día. Esa mujer que al mirarse en el espejo, por más que trata no puede cubrir la realidad de una piel que empezó a morir, dejando poco a poco en su rastro una huella, pero que aún reía por hacerte feliz, por darte un instante de locura, a pesar de presentir la tragedia que a sus años veía venir. Sí, esa mujer que de princesa pasó a ser reina, y de reina pasó a ser olvido en tu corazón que mil veces afirmaste que sería eternamente su nido, ese nido que hoy despedaza sin clemencia, como si nada hubiéramos vivido, como si el tiempo fuera solo mi enemigo y para ti el mejor de los amigos. No sabes lo que me duele mirarte partir así, en una burbuja de sueños sin porvenir, porque qué puede esperar un hombre de una mujer, si la mujer es botón, y él un viejo atardecer, más que prender la fogata de la esperanza, que no tendrá más duración, que la duración, que tiene una ilusión, comprada con dinero, y lejos del amor, y no pretendo ofenderte con mis palabras, ni siquiera pedirte una explicación, porque sé que esta será la última gota de alegría que como hombre experimente tu corazón, ese corazón que no se ha dado cuenta que está tan viejo como yo, que sigue creyéndose en primavera cuando el otoño hace tiempo que lo cubrió. Tengo la garganta seca y una sensación a soledad que parece destrozarme el alma, sin la más mínima piedad, pues sé que cuando salgas por esa puerta, nada volverá a ser igual, tú te irás navegando en los mares del placer, y yo me quedaré sepultando los recuerdos del ayer, de ese ayer, que hoy pareces olvidar, y que quizás, un día, lo vuelvas a recordar, nadie te conoce mejor que yo, creo que ni tú mismo, sabes cómo eres, pues siempre tus defectos los convertí en virtudes, y aunque tú lo dudes, si alguna vez te reclamé algo, es porque sé que no eres tan fuerte como tú crees, porque cuando una mujer ama, entrega todo, y muchas veces prefiere callar, para no dañar, el machismo con que el hombre se suele adornar, todas las despedidas son tristes, y quien diga lo contrario, es porque nunca amó. Yo te entregué mi vida, y con ella mi juventud, la pureza de mi cuerpo y la inocencia de mi alma. Formé mi vientre raíces, con tu sangre y con la mía, que un día preguntarán el porqué de tu partida. Y en ese momento, se volverá a abrir la herida, que sanaré frente a ellos, con una mentira. Una mentira como tantas otras que las mujeres aprendemos a formar en la lucha de no ensuciar la imagen de aquel hombre que frente a la sociedad ellos siempre llamarán papá. Y no me mires así, que no pienso detener tu vuelo. Sería como detener una ave herida que sueña con la libertad, una ave que aún pretende poder volar las distancias que volaba siga hacer pausa y descansar. Por Dios, vete ya, será lo mejor para los dos, pues no voy a negarte que me siento herida con esas heridas injustas que no matan, pero que quedan abiertas de por vida ante la infidelidad de un hombre y la dignidad de una mujer, de una mujer que seguramente llorará escondidas esta despedida de por vida, vete ya y cierra la puerta del olvido. Y por favor, no digas nada. Adiós, amor. Adiós, amor. ¡Adiós, amor! <ríe>